Hola, te saluda tu amigo el coach Iván José con un video más de Triunfadora Mente, el club de las mentes triunfadora. Seguramente has enfrentado situaciones complejas en las que cuando resuelves un problema aparecen más y más y sientes que te agotas y que mientras más luches menos avanzas, como si hubieras caído en arenas movedizas, ¿no es verdad? Esto es algo común para muchos de nosotros y sin ir muy lejos, yo constantemente me siento así esto se debe principalmente a que nos enfocamos en resolver efectos y no las causas que los originan por lo mismo siguen saliendo creciendo y nos siguen lastimando mucho cómo podemos resolver estas situaciones y qué estrategias podemos usar para lograrlo ¿Existe alguna forma de cambiar nuestra conducta que nos ayude a vencer nuestros propios monstruos? Heracles enfrentó un en su segundo desafío las mismas condiciones, una enorme hidra de múltiples cabezas, que buscaban destruirlo simultáneamente. En esta ocasión, Heracles recibió la ayuda y con ella pudo finalmente destruir la amenaza que estaba por vencerlo. ¿Quieres saber cómo hizo Heracles?,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 CAPÍTULO 1 LA HISTORIA Euristeo, después de haber sufrido el susto de su vida al ver entrar a Heracles vestido así con la piel de león, se sintió sumamente avergonzado y atemorizado. Heracles había logrado lo que pensaba que era imposible. Por lo tanto, pensó que ahora debía enfrentar un enemigo aún mayor. Un enemigo que no fuera solo uno, sino que tuviera la capacidad de atacar como un ejército. La Hidra de Lerna. La hidra era una criatura de ocho cabezas que aterrorizaba a la población y vivía en un pantano venenoso, donde el solo respirar los vapores podía derrotar al mayor ejército. En este lugar, la hidra se movía libremente y podía atacar con cualquiera de sus cabezas desde cualquier dirección. Cuando los guerreros atacaban, la hidra los distraía con una o dos de sus cabezas y mientras se encontraban ocupados, los atacaba por los flancos o por la retaguardia con otras cabezas, por lo que inevitablemente perecían. Heracles sabía esto y puesto que era su nueva misión, decidió pedir ayuda. Recordarás que te conté que Heracles mató a casi todos sus sobrinos, hijos de su gemelo Íficles. Bueno, el casi es muy importante porque uno de los supervivientes era Yolao. Yolao no era cualquier hombre, él formaba parte de los argonautas, los tripulantes de largos que habían ido con Jasón a encontrar y traer el vellocino dorado. Los argonautas eran hombres sumamente valientes, fuertes conquistadores y bravos combatientes. Así pues, Heracles pidió ayuda a su sobrino Yolao para que cuidara su retaguardia mientras él combatía con la hiedra y la derrotaba. Llegaron pues al pantano y notando que el veneno podía matarlos si respiraban estos vapores, cubrieron sus caras para no respirar directamente tan mortal ambiente. Obviamente, esto los hacía menos poderosos, pues el suministro de oxígeno era limitado, causando su primera debilidad. Cuando llegaron a la cueva donde se encontraba guarecida la hidra, Heracles decidió que era muy peligroso entrar como había hecho con el león. En realidad, en esta ocasión no tenía mucho conocimiento de la cueva y no sabía exactamente de qué se tendría que proteger ahí adentro. Por eso, decidió forzar a la hidra a salir al espacio abierto. Para ello, encendieron una tea y con ella fue prendiendo flechas que inmediatamente disparaba al interior de la cueva. No pasó mucho tiempo cuando la Hidra sintió que su habitación estaba en peligro y, por supuesto, salió a defenderse, pues no tenía más opción. Una vez afuera, Heracles se arremetió con Gallardía intentando terminar pronto con la mayor cantidad posible de cabezas, sabiendo que Yolao estaría atento, procurando evitar que la Hidra lo sorprendiera. Yolao solamente estaba atento, esperando a que la Hidra intentara algo para acercarse con la t en la mano y alejarla. Mientras tanto, Heracles arremetía con furia y finalmente logró cortar una de las cabezas de la Hidra. Sorprendentemente, del cuello cercenado crecieron dos cabezas, por lo que el peligro estaba aumentando en lugar de disminuir. Ante esto... Heracles se retiró un poco, pues sabía que el riesgo era mayor y que tenía que encontrar una manera de destruir a la hidra sin permitir que siguieran creciendo las cabezas. Luego de evaluar la situación, Heracles tuvo una idea. Al cortar una de las cabezas, yo la oiría con la antorcha y cauterizaría el muñón para evitar que de este se volvieran a formar cabezas. Con esta idea en mente, ambos se mantuvieron cerca y se aproximaron con cautela a la hidra, quien los estaba esperando. En cuanto Heracles cortó la primera cabeza, Yolao cauterizó el, cuello, cauterizó el cuello herido, notando que del mismo salía una sangre venenosa, por lo que avisó a su tío sobre el nuevo peligro. Afortunadamente, el plan de Heracles tuvo éxito, pues lograron detener el crecimiento y reproducción de las cabezas que tanto daño podría haber causado a nuestros. Cuando quedaban solo unas cuantas cabezas, sucedió algo que podría desalentar a cualquiera. Era que observaba las acciones con interés, Decidió complicar más la situación y envió a un cangrejo a que, la a que lastimara los talones de Heracles. Ya sabemos cómo se las gastaba Hera con su odio por Heracles. Así que aquí estaban nuestros héroes, luchando contra la Hidra y ahora también contra un molesto cangrejo, que distraía a Heracles de su presa principal. Pero las cosas no cambiaron mucho y para evitar la pérdida de tiempo que el cangrejo estaba provocando, Heracles se enfocó rápidamente en él y de un pisotón lo hizo añicos, eliminando para siempre el problema. Continuaron luchando contra la hidra por unos cuantos minutos más hasta que solo quedó una cabeza, que por más esfuerzos que hiciera Heracles no conseguía cortar. Convencidos entonces de que esta cabeza sería indestructible, Heracles arrinconó a la hidra cerca de un profundo foso y cuando estuvo lo suficientemente cerca, se abalanzó contra la hidra, la levantó de la ciénega en la que estaba firmemente plantada y la arrojó al foso cubriéndolo con una pesada piedra para que la hidra no pudiera volver a salir. Así pues, una vez neutralizada la amenaza, Heracles y Yolao se dispusieron a regresar a su casa, habiendo conseguido una importante victoria. Pero antes, Heracles tomó algunas de sus flechas y las mojó en la venenosa sangre de las cabezas muertas de la Hidra, para que en lo sucesivo, cuando estuviera en necesidad, estas flechas le ayudaran y facilitaran sus combates. Cuando regresaron a Micenas, Heracles acudió a las puertas de la ciudad a reportar su triunfo, informando con detalle en las acciones, así como la ayuda que recibió de su sobrino Yolao. Euristeo, al saber esto último, se molestó y dijo que la acción de recibir ayuda no era válida, por lo que todo este trabajo... De Debería ser anulado y no contaría dentro de los 10 trabajos que él tenía que realizar. Capítulo 2. Las condiciones. ¡Qué increíble aventura y qué frustrante desenlace! ¿No lo crees? Pues bien, el último resultado conseguido por Heracles podría parecer como que todo el esfuerzo realizado y el riesgo que corrió fueron un enorme desperdicio. Y sin embargo es todo lo contrario. A pesar de que éste no contó dentro de la decena de triunfos que debía conseguir, Heracles aprendió mucho sobre sí mismo y al final consiguió flechas mortales para sus próximos enemigos. En tu caso, ¿has tenido problemas increíblemente duros que no has podido resolver más que por un corto tiempo y después volvían a veces con más fuerza? Podría decirse que cuando resuelves estos problemas, en realidad solamente estás enfrentando la superficie del problema, los efectos del mismo. Y por eso es que regresan, crecen y se multiplican. El origen de todo no es visible y para conseguir progreso real en tu esfuerzo, necesitas ir más allá de solo derrotar el problema enfrente. Necesitas buscar una manera de evitar que se vuelva a generar, es decir, Encontrar la causa raíz. Antes de decirte cómo se resuelven estos problemas y cómo buscar la causa raíz de ellos, quiero comentarte que hay un punto muy interesante dentro de este relato. Heracles no actuó solo. En vista de lo difícil que resultaba su desafío, buscó la ayuda de Yolao. Ahora bien, Yolao no era un zapatero un granjero. Era un experimentado guerrero que conocía los peligros del combate y los riesgos que se corren cuando se emprenden aventuras como la que iban a acometer. En tu caso... ¿Alguna vez has sentido como que tus problemas te sobrepasan? ¿Pero te has avergonzado de pedir ayuda? Es muy importante saber cuándo y a quién pedir ayuda. Antes de pasar al siguiente capítulo, te quiero proponer un par de preguntas con respecto a tu problema como Hydra. ¿Por qué se presentó? Te invito a que compartas una reflexión en la sección de comentarios, para que tengamos un diálogo más directo y pueda conocerte mejor. La segunda pregunta que te quiero dejar es... Una vez que sabes por qué se presentó tu problema, o que al menos tienes una idea de la causa, te pregunto, ¿por qué se presentó esta causa? Ya sé que estoy siendo reiterativo, pero esto tiene una razón, así que por favor ayúdame haciendo la segunda reflexión. Capítulo 3. La interpretación. Ahora sí, vamos a desmenuzar cada elemento de nuestra historia de hoy. Heracles es enviado a enfrentar un monstruo mayor que el anterior. Euristeo se da cuenta de lo difícil que va a ser deshacerse de él, por lo que piensa que su problema no se irá si no lo envía a una misión aún mayor. Esto es equivalente a cuando nosotros superamos un desafío y nuestro ego se infla, nos sentimos muy poderosos y creemos que no habrá nada que nos pueda detener. Sin embargo, cuando continuamos y encontramos otro obstáculo, nuestro ego de inmediato nos hace dudar de nosotros mismos empiezan las dudas, los cuestionamientos, si las veces anteriores no fueron solamente suerte o si el, estamos en presencia del mismo obstáculo, ese que será nuestra perdición. Nuestra autoestima de inmediato decae y nos empezamos a llenar de temor y de incertidumbre. Y sin embargo, cuando tenemos claro el destino que queremos alcanzar, seguimos adelante con gallardía, ignoramos el temor que sabemos que existe, pero no lo dejamos dominarnos. Así hizo Heracles y es aquí donde su mayor valor toma su primera acción, buscar la ayuda de un experto. En este caso, el experto es Yolao, quien no había derrotado una hidra, pero sí había combatido con guerreros y bestias y había adquirido un enorme conocimiento y experiencia en este tipo de aventuras. ¿Tú conoces a alguien en quien confiar para acometer una de estas aventuras que intimidan hasta el más valiente? En este caso, es importante buscar ayuda profesional. Pensemos tal vez en las personas que sufren la terrible enfermedad de alcoholismo o alguna otra dependencia. Bien sabemos que pretenden salir, pretender salir de la acción por nuestra cuenta propia es una forma de engañarnos, pues si no hay alguien con capacidad para ayudarnos tropezaremos una y mil veces. Es por eso que quiero que reflexiones acerca de ese problema que estás teniendo y pienses quién o cómo podría ayudarte. Pon mucha atención a la ayuda que Jolao le brindó a Hércules. En ningún momento, Jolao se puso al frente de la misión y atacó a la hidra. Esta era la pelea de su tío y por lo tanto él solo hacía la labor secundaria observando el avance y planteando el camino más apropiado para que Hércules actuara y consiguiera los mejores resultados. Una persona así puede ser un psicólogo o un terapeuta calificado, quien tiene experiencia en el tratamiento de este tipo de problemas, pero que no hará el trabajo por ti. Otra opción muy recomendable es conseguir un coach, pues es justamente el trabajo que hacemos, ayudar a la persona a identificar los obstáculos y a definir las acciones más efectivas y que brinden los mejores resultados de forma rápida y barata. Así pues, nuestro dúo heroico se encaminó a buscar a la bestia y rápidamente se dieron cuenta de que las condiciones de su combate no serían para nada agradables. Tuvieron que protegerse del venenoso ambiente que les rodeaba, redujeron sus suministros, en este caso que era el oxígeno, que les daba la fuerza y les permitía pensar con claridad. El combate presentaba muchísimos riesgos y el no ver ni conocer el terreno de la lucha implicaba un gran peligro, por lo que la siguiente acción tuvo una enorme relevancia y sacar a la hidra de su escondite era imprescindible. Por esto, la idea de lanzar flechas con fuego era importante. No solamente les ayudaba a asustar a su enemigo, sino que iban alumbrando el camino, permitiendo así saber de dónde y cómo la hidra se iba a presentar y a atacar. Para nosotros también es básico ir arrojando luz hacia nuestros problemas, porque mientras más sepamos de ellos, será más fácil solucionarlos. Conocer a nuestro enemigo lo mejor posible es la primera fórmula para poder derrotarlo. Así lo decía Sun Tzu en su libro El Arte de la Guerra. Así que, la parte que mencionaba en la sección anterior de reflexionar en el porqué de las causas se convierte en una premisa fundamental. Saber por qué se presentan las causas y no sus efectos nos facilita ver más allá de lo que a simple vista percibimos, y mientras más profundo vayamos en cuanto a la cantidad de veces que preguntamos ¿por qué?, más poderosa y definitiva será la solución que encontremos. En general, se recomienda que se haga la misma pregunta unas cinco veces. Vamos a usar un ejemplo de esto. Imagina por un momento que en tu casa se desprendió un pedazo del recubrimiento de la pared. Si no nos interesamos por la causa y solo atendemos el efecto, ponemos más yeso y recubrimos el hueco. Esto en apariencia ha resuelto el problema. Sin embargo, en muy poco tiempo el efecto volverá a aparecer. Se caerá de nuevo el recubrimiento. Si en lugar de ir de inmediato a cubrir nos preguntamos por qué se cayó, podríamos encontrar que hay una humedad en la pared. Si tan solo nos quedamos en este nivel, ya sabemos que hay una humedad y usamos algo para secar. Cuando volvemos a cubrir la pared parecerá como nueva y probablemente esta solución dure más. Sin embargo, después de un tiempo, volverá a suceder. Si hubiéramos preguntado nuevamente por qué, ahora aplicado a la humedad, podríamos averiguar que hay un cuarto de baño en la parte donde se está humedeciendo. Y si continuamos haciendo estas preguntas y respondiéndolas, podríamos darnos cuenta de que hay un tubo que tiene una fuga. Al arreglar la fuga del tubo, resolvemos el problema del baño y de la pared, lo que nos permite garantizar que una vez recubierta, no volverá a sufrir el mismo daño. Regresando a nuestra batalla mitológica, nuestros héroes consiguieron alumbrar la causa raíz. La hidra salió de su cueva y estaba a la vista. Ahora todo era cuestión de ir derrotando cada cabeza. Pero aún así, el problema seguía creciendo. La hidra perdía cabezas y le crecían más. Creo que ya no es necesario seguir insistiendo en lo frustrante y desesperante que es esto. Así que nuevamente tuvieron que reagruparse y estudiar la situación. ¿Por qué se seguía multiplicando su problema? ¿Cómo podían detener el crecimiento? Así fue como lograron encontrar la causa raíz de su nuevo problema y darle una solución apropiada. Cauterizar las heridas para evitar que nuevas cicatrices y cabezas pudieran surgir. Este último paso en el que de una vez por todas consiguieron derrotar la gran fuerza que la hidra tenía es cuando por fin comienzan a ver el final del desafío. No por eso pueden descuidarse ni dejar de dar su máximo esfuerzo. Sin embargo, cada nueva cabeza que caían era un problema menos que tenían que preocuparse. En este momento se presenta una de las más importantes encrucijadas en nuestro dilema, pues tenemos ante nosotros la posibilidad de derrotar para siempre a nuestra hidra. Sin embargo, para ello, hemos de comprender la parte más importante de nuestra vida. El principal problema se dio porque actuamos como siempre, como aprendimos y estamos acostumbrados. Para poder destruir nuestro obstáculo, es necesario que nos reagrupemos, que entendamos quiénes somos y qué necesitamos cambiar pues al final de cuentas somos nosotros mismos la causa que origina la inmensa mayoría de nuestros problemas. No olvides que la forma de hacer que una solución sea definitiva es que tú hagas el cambio necesario dentro de ti, para que puedas desaparecer la causa raíz y sus efectos dejen de atormentarte. Una vez que el cambio rindió sus frutos, lo único que restó fue privar a la hidra de su nutriente, el agua del pantano, igual que como el león de Nemea murió por no poder respirar. Como esta criatura era inmortal, era necesario impedir que saliera de nuevo a fortalecerse en su ambiente. Así que la hundieron en una profunda caverna y la encerraron con una enorme y pesada piedra. Esto es, pues, el colofón de nuestra historia. Ya que comprobamos que el cambio que hicimos cumplió el objetivo, es momento de hacerlo permanente. Para ello, hemos de formar el hábito, que es el equivalente a nuestra pesada piedra. Y finalmente, al igual que en la tarea anterior... Hércules se tomó el tiempo suficiente para obtener el máximo beneficio de su lucha, al armarse una vez más con una de las características de su víctima, en este caso, su venenosa sangre, misma que haría que sus flechas fueran letales por el simple hecho de cortar la piel de sus oponentes. En el próximo video vamos a estudiar la tercera tarea, la sierva de Serinea. ¿Quieres conocer su historia y significado oculto? ¡No dejes de verlo!